Como decía, por ahí esta el edad que memoria emotiva. Hay una memoria emotiva que, este, que de golpe ellos me lo prestaron a mí. Y que a partir de ahí, es decir, yo pude enterarme de eso, de los grandes problemas existenciales que tenía. Eh, mi nombre es Matías, eh, yo, eh, estoy, soy de Concepción del Uruguay, estoy alojado en la unidad Policial número 4, en el pabellón número 2. Eh, yo soy Figueroa Julio César, soy de Concepción del Uruguay y estoy una condena en, en la unidad penal 4. y Estoy hace tres años cumpliendo una, una condena de ocho en la unidad penal número 4. Bueno, me somos y Machado, mis compañeros todos, mis Enrique, me bautizaron así. Y en el penal estoy hace cinco años y hace un año que estoy en el teatro. A una visita vino Félix, el director, y Valeria. Y Félix nos pidió eh, que escribamos cada uno una historia. Hay una cultura tumbera en donde hacer teatro, pintar un óleo, o, o hacer algo referido al arte, es quebrarse. El hombre está condenado a ser libre, porque uno puede estar preso, el cuerpo, el físico, pero la mente no. Aparte que nosotros estamos allá adentro y no salimos al mundo, al exterior, y es otra cosa. Y para nosotros ahí, o sea, no estamos presos. O sea, no estamos presos, desaparecen los muros, desaparecen las rejas, los alambres de púa, desaparece todo. No queremos que termine ahí, que, que siempre esté en continuación, que haya interno, que lo sigan practicando y, y que sigan apoyando el teatro.